El profeta Oseas ejerció su actividad alrededor de los años 750 y 730 a.C., estando dividido el reino de Judá y de Israel. Su misión profética inició durante el próspero reinado de Jeroboam II, realizó discursos, criticó la situación política al igual que la desviación religiosa de este rey, anunciando el desastre que viviría el país durante la caída de Samaria ante el poder del Imperio Asirio en el 721. Su actividad profética inicia haciendo una analogía de su vida en relación del vínculo del pueblo, Reino del Norte, con Dios. Yahvé le mandó a Oseas tomar una hija de prostitución. Con ella concibió y dio varios hijos, Yisrael, no compadecida y no mi pueblo esos nombres son prefiguraciones de la intención de Dios para con el pueblo. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios permanecen siempre y los perdonará si se arrepienten sinceramente. La intención de unir al pueblo con Dios acarrea tristezas y dificultades, en medio de las cuales Dios, mediante la actividad del profeta, busca ir tras su pueblo para que no se desvíe dando culto a otros dioses. Me dijo otra vez Yahvé, ve, ama a una mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, porque quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada,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 y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. dios en boca del profeta señala la infidelidad del pueblo y de sus gobernantes, haciéndoles llamar no pueblo de Dios. El pueblo adoraba a dioses extranjeros como el dios Baal en búsqueda de mayor prosperidad negando la acción de Yahvé y a pesar de ello Dios seguía amando a su pueblo. Así ama Yahvé a los hijos de Israel mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uvas. la predicación de Osea se caracterizó porque en ella puso en evidencia las culpas del pueblo, el alejamiento a Yahvé, la búsqueda de ayuda en acciones extranjeras y la destrucción del reino de Israel, y con ello la destrucción de su capital, Samaria. Pese a lo anterior, hubo algunos conversos que rechazaron el culto extranjero y establecieron el nuevo pacto con Yahvé. Dios cumple su promesa y anuncia que celebrará un nuevo pacto con quienes se arrepienten. Aquellos que volverán a la tierra vivirán la libertad. Se muestra un Dios compasivo que busca enseñar a su pueblo todo lo anterior bajo la figura de un libertador. En palabras del profeta: En aquel mismo lugar donde les decía, No mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y de Israel en uno. Se nombrará un solo jefe y desbordarán de la tierra, porque será grande el día de Yisrael. Oseas 2.1.2